¿Sabías que el 90% de los empresarios hace la misma estrategia para vender sus negocios por internet? Soy Felipe Zapata y muy pronto estaremos en vivo hablando del sistema de venta online ganador de cuatro pasos para que lleves tus negocios a otro nivel.